Estas son esta las instalaciones esta viejas. Estas son, sí, esto es lo que quiero que, que, comandante, comandante, que yo llegara con los tanques. Ah, mi comandante al, al aire. aire. Exactamente. ¿Estamos ah. al aire ya? Sí, mi estamos, comandante. Estamos al aire. Estamos al aire, saludo a toda Venezuela desde aquí, desde la base aeroespacial Manuel Ríos. Conmigo el canciller Nicolás Maduro, el ministro de Defensa, general jefe Rangel Silva, el comandante de la base aeroespacial, general... Carlos Flores, estamos viendo las imágenes, estamos en el corazón geográfico de Venezuela eso que está ahí es nuevo aquello también es nuevo, los hangaretes allá están los aviones Sukhoi, nuevo ese es el centro de operaciones tácticos del grupo de caza número 11 de los Sukhoi. están haciendo una nueva base están haciendo una nueva base Nicolás el proceso de cambio, la revolución que está en marcha en Venezuela ...es paridora de lo nuevo... ...la revolución es lo nuevo, es la innovación... ...esta era una vieja base, desahuciada... ...abandonada... ...y está naciendo... ...ya... ...en parte ya nació... ...la nueva base... ...aeroespacial Manuel Río... ...aquí en el Sombrero, muy cerca del pueblo del Sombrero... ...en el estado Guárico. ...allá vemos la base... ...allá vemos la pista... ...las nuevas instalaciones... Quisimos venir a hacer una inspección, porque hay un conjunto de obras que se están haciendo, hay que acelerar alguna, hay que incluir ahí, Rangel Silva, rápidamente la remodelación de la pista, ¿verdad? Sí, mi comandante jefe. Ah, ¿Hay algún proyecto, General Flores, para la remodelación de la pista? ¿Usted lo tiene? Sí si hay un proyecto, mi comandante jefe, y se han hecho un convenio, un convenio de inspección con Bielorrusa Con, Con los rusos, mi comandante jefe. Los Bielorrusos Y ya tienen el, el monto estimado De la remodelación de la pista Mi comandante Estamos, estamos trabajando ya lo, Dándole eh, final a los proyectos Bueno, hay que acelerar sí. todo eso Yo quiero tener pronto en mis manos el, lo, Los proyectos Los estimados, el monto para Bueno, la administración de los recursos Y luego ustedes ...la rápida ejecución de todo... ...allá estamos viendo los hangaretes... ...son seis hangaretes, no Flores... ...sí señor, seis hangaretes para, para proteger a nuestros aviones Sukhoi... ...los nuevos aviones Sukhoi venezolanos... ...el hangar principal... ...allá tenemos otras instalaciones, que son aquellas? aquí son abastecimiento, eh, rampa de lavado y de la cuadrilla de armamento... De ...allá estamos otra vista del comando de táctico operacional una instalación muy moderna nueva que está lista ya no 100% ¿no? bien por aquí estamos haciendo también dormitorio eh, tenemos un salón de uso múltiple aquí a la este derecha. El salón de uso múltiple y aquí ese, ese edificio que está ahí está 100% también finalizado ese ¿no? edificio que el salón de uso múltiple contamos con un casino un teatro gimnasio ah, y barbería y tienda claro porque tengo una zona yo siempre lo he dicho muy inhóspita entonces el personal militar el personal civil no, estas son las viviendas para el personal de Cantebé. Estas nuevas son 15 casas que son para el personal de Cantebé y el resto son para el personal de la base. Y está el proyecto 41 son viviendas uruguayas para vivienda de guarnición. Claro, aquí tiene que ir naciendo. ...un pueblo nuevo, una población... ...ahí es, ¿cuántas hectáreas es que tiene la, la base? Hora, a la cuatro, y cuatro mil y pico de hectáreas... ...cuatro mil y mira, mira esta otra loma que está aquí, mira esta meseta... ...todo esto se puede convertir, Nicolás, en, un, en una población, ve... ...allá está otra meseta, la parte alta, pues, ve... ...y alejado, la más alta de la base. ...y alejado de... de del área militar, del área propiamente dicha. Estas casitas tan bonitas, ¿para quién son? Estas son las casas viejas que nosotros llevamos, son de la base ah, Se, se remodelaron. Cito. Listo para inaugurar. Mi hijo, ah, esas son también. las viejas que se remodelaron. Esas son las viejas que se remodelaron. Ah, aquí sí. va la carretera que va el sombrero hacia... El ...hacia sombrero, Ayacuarama, ¿no? Chahuarama, Valle Y ahí tenemos materiales de construcción. Están haciendo una nueva base. La revolución socialista, el proceso de cambio en Venezuela... Si algo genera, es un horizonte nuevo, novedades, innovaciones. Bueno, quería mostrar quería mostrar esta maravilla, vean. Vamos a ver si tenemos la mirada en el horizonte, ¿no? De la nueva base aeroespacial Manuel Río. Ahora vamos a ver si podemos pasar donde están las antenas. ¿Vamos a verlas ahorita? Sí, mi comandante, jefe. Vamos, estamos en este momento al lado norte de la base donde está, también está un proceso de desarrollo Aquí es. que es el taller de misiles y los depósitos de armamento de los... Bueno, estos son sí. áreas como secretas más bien, ¿no? Sí, Área eh... secreta, digo yo, para por seguridad, el material, el armamento de los aviones, ¿no? Y las instalaciones de seguridad, los de de depósitos de instalaciones, de, de, de depósitos de munición y blue, etcétera. Y bien alejado de, la, de las áreas de uso diario. Ahora, de aquí vamos a ir a la estación satelital. Mi... Correcto, yo quiero también, además, dentro de la nueva base aeroespacial Manuel Río, base ahora de nuestros aviones Sukhoi, la nueva aviación militar venezolana. Felicito a todos, señor General Flores, por el avance, pero tenemos que acelerar el Elías no, perdón, quise decir, El Silva, Nicolás. Hay que venir mucho por aquí, Nicolás, a inspeccionar, a reunirse con los oficiales, con los científicos de la base satelital terrestre, del satélite Simón Bolívar, que vamos a ver en pocos minutos. Ahí está nuestro personal de científicos. Eso también es nuevo. ¿eh? La revolución es lo nuevo. Lo nuevo. ¿Quién se podía imaginar... ...que en tan poco tiempo Venezuela entrara en la carrera aeroespacial. Ya tenemos nuestro primer satélite, Simón Bolívar, con una serie de ventajas, de novedades, de beneficios para nuestro pueblo. Sobre todo, este es un modelo de inclusión que nos iguala a todos. Ya los satélites y todos esos sistemas no son exclusivos de un sector social privilegiado. Eh, oye, hay bastantes máquinas aquí sí. Hay 2.200 máquinas en estos momentos aquí en el patio 2, Estamos con una suerte. suerte Bien, hay también que, Se está construyendo también un sistema de agua, ¿no? El acueducto de la base está es en estos aquí, momentos aquí, en desarrollo aquí un, hay un tanque de 2 millones de litros de Problemas de agua, energía eléctrica, los, los servicios pues. Ahí estamos viendo de nuevo La nueva base, Manuel Río Yo conocí esta base Hace ya casi más de 30 años veníamos a disparar tanques aquí, traíamos los AMX-30 y aquí saltamos en paracaídas varias veces, también maniobras con punta pero esto era como esto era como una base fantasma, era una, era una base fantasma aquí el que mandaban era castigado, ¿cierto ustedes de la Fuerza Aérea? Así era, el que mamá. venía para acá estaba castigado Castro Soteldo como que lo mataron para lo castigado Reyes, Reyes, castigado Aquí vine yo a visitarlo una vez a, No fue a Reyes, sino a Víctor Víctor eh, Coronel, era jefe de la base Bueno Ahora mira, mira qué sabana tan hermosa Mira los palmaritales, estamos en el estado huarico Habana, sabana, tierra Nos estamos dirigiendo ahora A la base, terrena de control del satélite Simón Bolívar ahí la tenemos qué maravilla dentro de poco estaremos lanzando Nicolás Rangel Silva, Flores desde China el segundo satélite venezolano, el satélite Miranda de observación terrestre ahí están vamos a saludar desde aquí a todo nuestro personal del satélite Simón Bolívar de la base de control terrena ...y agradecer a la República Popular China... ...todo esto es nuevo, miren las antenas... ...las instalaciones... ...los cambios revolucionarios que generan... ...un horizonte de novedades... ...¿qué me dices tú? Aquí se está... los trabajos de adecuación para la fundación de las antenas nuevas... ...para el satélite Francisco de Miranda... ...aquí en este, en este espacio... ...en, en, en este esta sector esquina y en la otra esquina, el lado norte... De la ...porque estación. claro, aquí también se va a controlar... ...el satélite Miranda, ¿verdad? Sí, señor. Y esta base va a seguir creciendo. ¿Algún comentario, Nicolás? Sí, bueno, presidente, aquí... ...en el centro del corazón de Venezuela... ...la revolución ha traído lo más avanzado... ...de la tecnología mundial. Hoy Venezuela se está articulando... ...con las potencias que en el mundo... ...desarrollan la alta tecnología para las comunicaciones. Y estamos ahí, en el punto de mayor desarrollo... Formando a, a la juventud venezolana en la alta tecnología para que este siglo XXI venezolano se quede rezagado, como quedó en el siglo XX, rezagado y dependiente. Hoy estas son las bases de la independencia tecnológica. Y aquí está en el centro de lo que usted describía. Antes era un territorio abandonado. Lo que ayer estaba abandonado, hoy está ocupado por lo nuevo de la revolución, presidente. Sí, fíjate que ayer estábamos en Marina, allá en el complejo agroindustrial Santa Inés, mostrando al país resultados de lo nuevo, pues, de los cambios revolucionarios, los cambios políticos, los cambios económicos, los cambios en las relaciones internacionales en función de los intereses del país. Como tú decías, Nicolás, canciller, Venezuela está trayendo, bueno, lo mejor de la tecnología que hay en el mundo. Ayer veíamos los tremendos camiones, ¿no? los camiones... ...de la empresa mixta con Bielorrusia... más bien, tecnología de punta... ¿eh? nada que pidiarle a los mejores camiones... ...que circulan por Europa, por Estados Unidos... ...por el, el llamado primer mundo... ...los tractores de la empresa mixta con Bielorrusia... ...tractores de primera línea... ...tremendos tractores... ...ahora estamos viendo la estación satelital... ...aquella tecnología bielorrusa esta tecnología china y ustedes deben saber venezolana y venezolanos que estamos ya, ya hemos construido miles de antenas receptoras del satélite que se han instalado a lo largo y ancho del país, comenzando por remotas poblaciones fronterizas que ahora están conectadas a internet y bueno y tienen acceso ¿no? a la tecnología digital y todo esto a internet, a todo. hemos instalado en, bueno Todas las bases de protección fronteriza están conectadas con el satélite Pérez Escalona. Está el mayor general Pérez Escalona, comandante de la Fuerza Aérea también en la red. ¿Sí? La seguridad, la defensa, la teleeducación, la telemedicina. Miles de escuelas bolivarianas, liceos bolivarianos están conectados con el satélite Simón Bolívar. Eso es lo nuevo. Esa es la revolución de lo nuevo los cambios profundos que Venezuela viene experimentando ¿Qué nos dice el General Rangel Silva? Vamos a aterrizar ya una y media de la tarde Sí, mi comandante, bueno precisamente aquí es donde uno se da cuenta eh, en la inmensa inversión que se ha hecho para transformación del país de la Fuerza Armada esta base aérea era una base aérea abandonada eh, y desde hace eh, seis años para acá esta base aérea ha, se, ha crecido en un 500% de lo que era pero ha crecido con la visión de futuro de lo que es la comodidad y, y el desarrollo de la fuerza armada asociado con servicios asociado con buenas instalaciones y con los equipos de armas modernos que nos garantizan lo que es la, la, la, la, la defensa de nuestro espacio territorial y lo que también ha facilitado mucho aquí es la integración cívico-militar porque de aquí se está, nos estamos convirtiendo en, en un punto y círculo, eh, con las poblaciones que están alrededor de esta base aérea, con el sombrero, con Chaguaramas y ha, hemos ido, ido impactando. Esto, esto es algo importante, que, que es necesario decirlo y repetirlo muchas veces, porque a mucha gente se le olvida cómo era nuestra Fuerza Armada hace 10, 15 años atrás y cómo está nuestra Fuerza Armada ahora, mi comandante en Gracias, General jefe Silva. ...ha aportado algo muy importante a General Rangel, ...la estrategia del, del punto y círculo... ...la estrategia de ampliar siempre los horizontes... ...hacia nuevos y nuevos y nuevos proyectos... ...hay que recordar que muy cerca de aquí... ...apenas a unos 10 kilómetros... ...está naciendo, ya nació parte... ...de la nueva, novísima... ¿no? ...comuna agroindustrial que lleva el nombre de... Ese gran guariqueño William Lara, vamos a recordar a William, camarada, amigo, gobernador eterno del huarico. Ahí está la comuna William Lara, una comuna agroindustrial con plantas de procesamiento de alimentos para animales, plantas de procesamiento de leche, planta de fábrica de tractores, agroindustria. pues Porque el Guárico como decía William Lara, es un gigantesco territorio. Es, es como una gran base ¿no? para el desarrollo petrolero agroindustrial ¿eh? turístico agroindustrial petrolero hay que recordar que aquí mismo está la faja del Orinoco parte de la faja petrolífera del Orinoco aquí en el estado Guárico bueno ahora nosotros hemos aterrizado como se ve y vamos a dirigirnos allá al hangar principal no sí mi comandante hangar principal porque estamos haciendo labor de mantenimiento del sistema de, del sistema aéreo de los Sukhoi. Bueno, lo más moderno que hay en el mundo. Bueno, entonces salimos de acá. Bien, recuerden que a esta hora, una y treinta minutos de la tarde, transmitimos en cadena nacional de radio y televisión el recorrido que realiza el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, por la base aérea baroespacial bolivariana Capitán Manuel Ríos. Recuerden que esta base aeroespacial tiene una extensión de 4.200 hectáreas y que justamente por la mitad de esta base eh, militar pasa una línea imaginaria que divide a la misma entre el estado de Aragua y el estado Huarico. Sí. así que su grado o su incidencia sí. específicamente en los municipios Urdaneta del bueno, aquí... estado de Aragua y el municipio Mellado del estado de Guárico. Es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez en compañía de el vicepresidente ejecutivo de la República, nuestro canciller Nicolás Maduro, el ministro de la Defensa el general Henry Rangel de Silva. Realiza esta inspección y este recorrido por esta base militar... ...que estaban completamente abandonadas, sino también con incidencia... ...en la seguridad y defensa de la Nación y en los sociales Bueno, ahora estamos recorriendo parte de la pista. Hemos, hay que recordar el día que hemos firmado, estamos saliendo al aire por este micrófono. Teresita, sí, hay buen sonido ahí al aire. Pues estamos aquí a Campo Traviesa, pues, cruzando la pista... Allá vemos una, una agrupación de soldados de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Profesionales de aquí de la base, ¿sí? De la base, bueno, no hay mucho tiempo, ¿no? La una y media, pero yo estaba comentando, recordando que con eh, Bielorrusia, ¿no? Nosotros firmamos un acuerdo para modernizar... Eh, la pista y otras áreas de la base pero esto es una base de, de una gran importancia estratégica por ahí está el mapa ¿qué hicieron el mapa fíjate, el mapa a ver un lápiz por favor, si alguien tiene un lápiz fíjate, Elías, te iba, te iba a comentar algo fíjate Ve. Nosotros estamos acá, este es Calabozo, San Juan de los Morros, aquí está el embalse de, del río Guárico. O sea, estamos más o menos por aquí. Más o menos, el río Guárico pasa por aquí mismo. Por ahí pasa por el sombrero. Luego, nosotros estamos en, en, un, en un área altamente estratégica para el país. Esta base es de lo más importante desde el punto de vista geopolítico. Por eso, y para el desarrollo del país, para la defensa del país. Para el desarrollo y la defensa del país. Por eso yo estoy tan empeñado de hace varios años en, en levantar esta base, una base nueva. Esto estaba abandonado totalmente, abandonado, abandonado. Ahora tiene vida, está comenzando a tener vida, vida nueva. ¿eh? Con la llegada aquí de los Sukhoi, la llegada del... ...del centro de la estación terrena Terena, del satélite de Simón Bolívar... ...la brigada de defensa aérea, gracias por recordármelo... ...es decir, un conjunto de elementos, un conjunto de elementos, ¿verdad?... ...que van configurando lo nuevo, van configurando lo nuevo... ...una nueva realidad, pues, una nueva realidad que es producto... ...de, de un proceso de cambio, de cambio revolucionario... Quiero insistir en esos conceptos, insistir en esos conceptos. Y bueno, aprovecho para saludar entonces, saludar a todos los muy dignos oficiales y suboficiales de nuestra Fuerza Armada. Me imagino que la mayoría son de la Fuerza Aérea, ¿verdad? A ver, levante la mano la Fuerza Aérea, Fuerza del Ejército, la Guardia, las milicias. Un saludo pues, Un breve saludo en este lugar que yo quiero mucho, que yo quiero mucho porque conocí esta base hace tiempo atrás, como venía diciendo, recordando desde el aire cuando veníamos a saltar en paracaídas acá por los años 80, finales de los 70, comienzos de los 80, es decir, hace ya... Casi 40 años, pues. Después veníamos con tanques, los AMX-30, veníamos de Maracay y, y hacíamos maniobras. Y por aquí esto, era, esto era, como, era como un pueblo fantasma, en verdad. Una base fantasma. Yo la primera vez que vine aquí dije, esta es una base fantasma. ¿A quién se le ocurrió la buena idea de instalar aquí una base aérea? Yo me imagino que fue, me imagino que pudo haber sido el general Marcos Pérez Jiménez. El general Pérez Jiménez... Tenía una visión estratégica Una visión estratégica Yo tuve compañeros de armas Y camaradas La ocasión de conocerle al general Pérez Jiménez Después que salí de la cárcel Un día Amigos comunes Amigos comunes Consiguieron un encuentro en Madrid Donde él vivía Y hablamos un rato largo y me habló de la concepción del desarrollo nacional de la Venezuela, que él se imaginaba pues, y me habló también de la Fuerza Armada con ese tiempo las Fuerzas Armadas y el proyecto de modernizar, de que Venezuela tuviera una verdadera Fuerza Armada bueno, nunca se me olvida aquella conversación, pero fue eh, en tiempos de Pérez Jiménez, estoy seguro que se hizo esta base, ustedes saben, ¿sí? ¿Eh? bueno, ahora después la abandonaron totalmente, como abandonada estaba Venezuela casi completamente como abandonada estaba Venezuela, como abandonada estaba la fuerza armada y que nos quedamos con una fuerza armada desarmada una fuerza armada desarmada una Venezuela desarmada, una Venezuela explotada. Ustedes que son estudiosos, estoy seguro, señores generales, señores oficiales superiores, oficiales subalternos, oficiales de comando, oficiales técnicos, suboficiales, técnicos, profesionales, todos, ¿no? ¿Y ustedes son este grupo que está aquí? ¿De dónde son? ¿Ah? Escuadrón de policía aéreo, y ustedes no tienen un casco, no. Ajá, los policías no usan casco, pero aquí no, no hace falta. <ríe> A discreción. Ajá, muy bien. Entonces, les venía diciendo que la seguridad y la defensa del país debe ser una de nuestras preocupaciones fundamentales, y es una de mis preocupaciones fundamentales la seguridad, la defensa y el desarrollo del país. Seguridad y defensa para garantizar nuestra independencia, esa independencia que hemos recuperado, después de cuánto trabajo, de cuánto esfuerzo. Y con esa independencia asegurada, bien defendida, bien garantizada, continuar logrando la Venezuela nueva, la patria nueva, el horizonte nuevo porque eso es lo que es la, una revolución es, es como una madre que pare, pare y pare y pare lo nuevo las contrarrevoluciones son los procesos inversos la contrarrevolución es, es retrógrada no pare nada sino que retrotrae la contrarrevolución más bien como Herodes como el rey aquel que mandó a matar a todos los niños para tratar de aniquilar al Mesías que había llegado a Jesús de Nazaret ¿Eh? la contrarrevolución siempre aniquila cercena lo nuevo lo aniquila lo liquida lo impide la revolución en cambio es madre paridora de lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo y a medida que la revolución sigue avanzando, que los procesos de cambio siguen avanzando, pues van naciendo cosas más nuevas. Cosas más nuevas. ¿Quién se podía imaginar que nosotros íbamos a tener el avión de caza más moderno del mundo? Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y ahora los rusos han lanzado la nueva versión de Sukhoi. El 35. Yo lo vi, yo lo vi, yo vi volando ese prototipo allá en, en Rusia hace varios años y he enviado el mensaje al gobierno ruso que estamos interesados interesados en evaluar eh, la posibilidad de adquirir en los próximos años una flota eh, de Sukhoi 35 para seguir modernizándonos fortaleciendo el poderío militar defensivo de Venezuela miren el norte está hacia allá verdad correcto allí muchachos muchachas detrás de esos montes un poco más allá levante la mano aquí los llaneros de dónde eres tú de achagua achagua queda aquí mismo detrás de esa mata verdad si somos los llaneros y usted de dónde eres valle de la pascua muy bien ustedes no saben el cuento de los llaneros ahí mismito detrás de aquella mata bueno ahí mismito ahí mismito son como mil kilómetros bueno, ahí mismito, detrás de esas matas, está, comienza, allá está San Fernando, mira, allá se ve, allá se ve la estatua de Paya, allá la que tiene la lanza, y el negro primero. Ahí mismito, detrás de esas matas, solo en el territorio del Estado Guárico, la matemática. Ustedes prestenle atención a la matemática. ¿eh? ...porque con la matemática es que se entiende el mundo... ...si no, no se entendiera muy bien... ...se entendiera un poco, ¿no? pero no muy bien... ...la matemática es que se puede medir... ...para uno no dejarse confundir... ¿no? ...para uno darse cuenta de verdad... ...la matemática se mide... ...lo viejo, lo nuevo... ...el tiempo, el espacio... ¿eh? ...los procesos, las velocidades... ...como un helicóptero... ...a ah, longa, tú que eres piloto de helicóptero... ...la altura, la velocidad... ...¿qué más? el espacio la profundidad ¿eh? para uno ubicarse dónde estamos pues y no dejarse marear porque hay mareadores por ahí de oficio hay gente que dice no, que Venezuela hoy está quebrada pero hace 20 años era la maravilla, ah bueno <risa> los que venimos de allá aquí hay gente muy joven que pudiera ser mareada ¿no? pero los que venimos de allá, del infierno sabemos la verdad Venezuela estaba hundida hace 20 años, 30 años atrás, quebrada, dominada, explotada, un pueblo en la miseria, en la pobreza, una fuerza armada desarmada, desatendida, sin liderazgo verdadero. Hoy no es que todo está perfecto, no, no es que todo está bueno, no, en eso tenemos que ser muy críticos y autocríticos, reconocer lo que no está bien, lo que lo que no ha salido bien y rectificar, corregir. Una vez yo lancé aquello de las 3R, Elías, tal el vicepresidente Elías Agua, gracias por visitarnos, él ha estado pendiente. Yo cuando estaba en Cuba, por allá, en mantenimiento mayor, me ¿no? hicieron un mantenimiento mayor, ...le di una de las cosas que siempre le dije, Elías, ve para el sombrero, vete con el ministro, vayan por allá, pasa unos dos o tres días, la base Manuel Río los Sukhoi, ...eh, todo lo que se está haciendo allá, y bueno, y muchos otros proyectos que en el país están naciendo, eh, como cosas nuevas, eh, nuevas que mucha gente ni se imaginaba que aquí en Venezuela eh, pudieran eh, aparecer algún día en el horizonte, ¿no? Como la base de estación, la estación terrena de control del satélite eh, Simón Bolívar, que pronto tendremos el segundo satélite, el Miranda, y pronto inauguraremos la fábrica. De satélites en Venezuela, fábrica de pequeños satélites, gracias a nuestras relaciones, en este caso con China, la República Popular China, de ahí los Sukhoi y los helicópteros MI y muchos otros equipos que están llegando, los tanques T-72, las unidades de defensa antiaérea de las más modernas del mundo, gracias a la relación que tenemos de amistad, de cooperación y de alianza estratégica con Rusia con Rusia, con China, gracias a que somos libres, cualquier gobierno que no sea un gobierno como el nuestro, un gobierno revolucionario, un gobierno nacionalista, patriótico, libre, no pudiera tener esos aviones aquí. Se lo prohibirían. No pudiera tener fábricas de tractores de los más modernos del mundo, como los que ayer vimos en Barina, o la fábrica de camiones de carga de los más modernos del mundo, gracias a Bielorrusia, a la tecnología bielorrusa. Todas esas cosas nuevas eh, ocurren y están ocurriendo y seguirán naciendo gracias al proceso de cambio, que es una revolución, es, es un proceso maravilloso de cambios permanentes, cambio, cambio dentro del cambio. Simón Bolívar decía, el impulso de esta revolución ya está dado. Nada ni nadie podrá detenerlo. Nada ni nadie podrá detenerlo. Lo mejor que podemos hacer es darle una buena dirección a la revolución. Cuando se desata una revolución verdadera, no hay quien pueda ser como un huracán. Ah, hay que darle racionalidad, racionalidad. Razón, objetivos, estrategia, el mapa, la estrategia, por dónde vamos, hacia dónde vamos. Un proyecto, pues, un proyecto nacional en este caso, de desarrollo de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Camaradas de armas, ¿eh? el proyecto nacional, en este caso el que está en marcha, el proyecto nacional, Simón Bolívar. Pues ahí está, como les decía, ¿eh? ...una parte importante... ...en el territorio del Guárico, ...pero toda ella es gigantesca... ...mire, comienza aquí... ...cerca de Calabozo está ahí... ...mira ya se ve Calabozo... ...allá Bernal se ve Calabozo... ¿no? ...está viendo... ...Calabozo... ...bordea... ...el parque Aguaro Guaritico... ...han ido por ahí... ¿No ...han ido a bañarse en esos ríos tan sabrosos... ...yo sí me he bañado en, en ese parque... ...aquí mismo queda el parque Aguaro Guaritico... ...allá... ...bueno, por ahí pasa es como la cabeza, aquí, y rosa con el sombrero casi, bueno, con calabozo, no llega tan al norte, el sombrero está mucho más al norte, aquí donde estamos, estamos cerca ya de San Juan de los Morros, aquí mismo está al sur de Aragua, eh, ¿cómo se llama? Barbacoa, ahí mismo, muy cerca está el estado de Aragua, aquí, los valles del Tuy están por aquí, por aquí tú llegas a los valles del Tuy, muy cerca, bueno, estamos bastante al norte del estado Guárico, pero, ¿Ustedes saben de qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? A ver. La faja petrolífera del Orinoco. Allá está el Orinoco, mira. Allá va el Orinoco. Bueno, la reserva de petróleo, muchachos, más grande de este planeta. Solo en el estado Guárico. La faja, la parte de la faja que, que abarca el Guárico, son más de mil kilómetros cuadrados incluyendo la reserva que eso no se puede tocar Aguaro, Guaritico y en ese espacio del estado de más hay cerca de mil millones de barriles de petróleo échenle, échenle cabeza a la cifra mil millones de barriles de crudo bajo la tierra de crudo recuperable la, la, la, la, la cantidad es mucho mayor es más del doble de eso, pero estamos hablando de la reserva que se puede recuperar. Ahora, en toda la faja que va y cruza el estado de Anzuategui, Monagas, y llega hasta el delta del Orinoco, hay un total de cerca de 300 mil millones de barriles de petróleo. Eso es petróleo para 200 años, para abastecer al mundo entero. Ustedes se dan cuenta cómo tenemos que cuidar esa gran riqueza una gran riqueza que nos habían robado las transnacionales capitalistas se llevaban el petróleo es más, no le dejaban entrar ahí a los venezolanos sino a los que trabajaban ni los militares podíamos entrar en, la, en las áreas que le había dado los gobiernos anteriores a las transnacionales eso lo hemos recuperado, lo nacionalizamos yo firmé un decreto el 26 de febrero de 2007, comenzando este periodo de gobierno que va a concluir el próximo año, para arrancar con otro. Pero fue de las primeras medidas que tomé en el 2007, eso fue el día de febrero, había pasado menos de un mes de el comienzo del gobierno, de este periodo de gobierno, el decreto 5200, nacionalizando la faja petrolífera del Orinoco. Y hoy ya estamos produciendo en la faja petrolífera ¿eh? más de un millón de barriles de crudo. ¿eh? Pero, con todas las inversiones que estamos haciendo aquí en Guárico, ahí en Guárico tenemos el bloque, el bloque Boyacá. Y hay un conjunto de empresas del mundo trabajando ahí, perforando. Porque ahí está el petróleo. Nosotros este año debemos dar un salto a 3 millones y medio de barriles, el 2014 a 4 millones, el 2019, cuando esté terminando el próximo periodo de gobierno, debemos estar en 6 millones de barriles diarios de petróleo. Y es que somos uno de los pocos países del mundo con capacidad instalada para incrementar y continuar incrementando la producción de petróleo. Y bueno, y todos los productos que se derivan de ello. Y otra cosa muy importante que en Huarico hay también es el gas. Grandes reservas de gas para la petroquímica, para la, para la generación de energía eléctrica. Por eso, repito, es que esta base es tan importante. Yo diría que la base más importante del país ni siquiera es la base aérea Libertador. Que la, la queremos, la adoramos. Yo la llevo en el corazón. Y bueno, y la estamos también apoyando, modernizándola. Además de la urbanización que estamos haciendo ahí. Con Bielorrusia también firmamos, ¿no? El, el contrato para modernizar la base libertador. Pero para mí, desde el punto de vista geopolítico, defensivo, del poderío nacional, esta es la base más importante del país. Por eso siéntanse ustedes orgullosas y orgullosos de estar prestando servicio a la patria. ...en la base aeroespacial Manuel Río. Bueno, quería saludarlo y saludarla. Y además ratificar mi compromiso con ustedes. De continuar luchando para mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo de toda la Fuerza Armada, el Ejército, la Marina, la Aviación, la Guardia Nacional, las milicias. Si algo tenemos siempre que estar nosotros... Eh, haciendo es acelerando los cambios ¿Eh? me informaban que ya está listo el, el comando táctico el comando táctico se llama no comando operacional táctico operacional del grupo que ya están listas me decía el general flor el general flor está donde que ya están listas la, las nuevas habitaciones o casi listas Casi lista, Casi tenemos lista. tres dormitorios, bueno, Cada uno finalizado, eso, y uno hay que próximo. apurarlo. Las instalaciones de, de diversión, el salón de usos múltiples está finalizado, mi comandante en jefe. ¿No se le ocurrió al piloto ese aterrizar ¿Y en otra parte en otro momento, no? <risa> bueno, porque yo siempre, mire, yo conozco mucho Fuerte Mara, Fuerte Mara, allá en la Guajira. Son lugares inhóspitos, duros. Entonces tenemos que, bueno, trabajarlo. Trabajarlo. Yo recuerdo que uno iba a Fuertemara. Bueno, con los tanques, patrullaje, a curso, etcétera Y allí, allí había un cine. Me dicen que hay un cine aquí ya. ¿No? ¿Ustedes están oyéndome? ¿No me oyen? A ver. ...allí en el centro de... ¿cómo se llama? De usos múltiples... ...salón de usos múltiples... ...salón, pasa. ajá, ¿qué es lo que hay ahí? A ver, explícame, Flores... ...tenemos un área de casino, un casino. área de teatro... ...teatro... ...para capacidad de 100 personas ese teatro... ...tenemos ajá. un gimnasio... ...tenemos en ese, un área teatro, de barbería. ...en ese teatro se pueden pasar películas, por ejemplo... ...sí, señor... ...ajá, un casino, ¿qué más? ...tenemos una barbería... ...barbería... Va a ...tener capacidad para tres... ...bueno, siñas. centro, gracias, Flores... Nosotros. ...en fin... ...eso tenemos que seguirlo ampliando... Consolidando, no solo para ustedes, sino para sus familiares, eh, el colegio. Aquí tiene que ir naciendo una nueva ciudad, con todo lo que requiere una nueva ciudad, pues. Tanto dentro de la base como, yo siempre he dicho, al frente de la carretera, ya hay mucho espacio también. La carretera pasa por allá, ¿verdad? Sí. Hay mucho espacio aquí para construir, para ir levantando aquí un polo de desarrollo. ...de seguridad y de defensa. Aquí mismo al lado están un conjunto de, de industrias... ...de un centro, una comuna agroindustrial, William Lara... ...una, una fábrica de procesamiento de, de alimentos para animales... Sí. ...está la fábrica de qué más, Elías... ...está de soya, de procesamiento El de procesamiento tomate... procesamiento de soya... ...procesamiento de tomate... ...tomate... Eh, ...la fábrica ensambladora de tractores Pauni que ya se reactivó... ...tractores Pauni, tecnología argentina... Y ahora viene también otra de alimentos balanceados, beneficiadora de pollo, procesadora de leche en la comuna agroindustrial. Por ahí había una fábrica, ¿dónde es que se está haciendo de procesamiento de arroz para producir pasta de arroz? En Calabozo, presidente, como parte ah, del proyecto de ampliación del azul. sistema Calabozo. Bueno, en Huarico, en Huarico hay un conjunto de proyectos nuevos que están ahí ya, ya así como en Barinas, así como en Anzuategui, así como en el Delta Macuro así como en el Estado Bolívar, así como en Apure, es que no hay, no hay una sola región de Venezuela donde no haya llegado en estos años la acción transformadora, novedosa, innovadora de la revolución bolivariana. ¿Cuál es el objetivo de la revolución? El desarrollo integral del país. Bueno, muchachos, muchachas, ya son las 2 de la tarde. Yo tengo que seguir hacia San Juan de los Morros, pero quise aprovechar, pasar la inspección, me voy a llevar un informe que seguramente me tiene el General Flores, de actualización, necesidades. Vamos a apurar todo, Rangel aquí está el Ministro de Defensa, el Mayor General Rangel Silva, el Comandante de la Fuerza Aérea, Mayor General Pérez Escalona, y luego el Jefe de la Región de Defensa Integral, el General Canelones Celso. Entonces, fíjense, acelerar lo que estamos haciendo, y yo quiero que me presenten nuevos proyectos para para que sigan haciendo esta nueva base, y que sean además producto de, no sólo de la visión que tenga un grupo de nosotros, además de eso, de asambleas, reuniones con ustedes, donde ustedes planteen problemas, planteen necesidades, ideas, recogerlas, recogerlas, sistematizarlas y luego convertirlas en parte del proyecto, de una nueva gran base aeroespacial para defensa y para seguridad y para desarrollo. Bueno, muy bien, eh, me informaron que aquí estaban haciendo mantenimiento a los Sukhoi, ¿no? ¿Sí? ¿Hay algún, alguna explicación al respecto? ¿Pérez Escalona o...? Permiso, mi comandante Ajá, jefe, Coronel Santiago Infante, comandante del Grupo de del Casa es, ¿Esos infantes tuyos dónde son? Tu familia. Altagracio, ¿y tú, Gustavo Yo jefe. tengo familia infante, pero de portuguesa. Ajá, sí Bueno, en este caso tenemos dos poderosos Sukhoi 30 MK2 eh, en proceso de inspección ordinaria. El, el avión que vemos a la izquierda eh, ya se le, se le culminó la inspección para llevar hacer el traslado al centro de mantenimiento de Oriente para el proceso, el que tenemos a la izquierda. 9959. Lo que estamos haciendo es completar el proceso rutinario. Por favor, la plataforma de los ambos aviones, por pasar a los aviones, Grupo 11. Grupo 11, pasar a los aviones, por favor. Defensa aérea. ¿Cómo están estos capitanes? Bueno, un saludo a todos. ¿Ustedes están aquí todos? ¿Con pilotos de Sukhoi? El grupo 10. ¿Tú eres la pilota? ¿De qué, qué estás volando ya? Sukhoi? ¿Sukhoi? Todavía no. ¿Todavía no? El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, cuando son exactamente las 2 de la tarde, a esta hora continúa pasando inspección a la base aeroespacial. ...capitán Manuel Ríos, esto es acá ubicado entre el estado Guárico y el estado de Aragua. Hay que recordar que esta base, en esta base funciona el grupo aéreo de casa número 11... ...unidad de combate que tiene eh, como avión, como aeronave insignia... ...el Sukhoi 30 MK2. Es está, está avisando de mantenimiento, escuchemos parte de, eh, del trabajo que se realiza. Tenemos aquí a continuación el 9959... Este avión ya se le hizo una inspección de recuperación para el traslado al centro de mantenimiento aeronáutico de Oriente. Ya, ¿Cómo están muchachos? Eh, son qué técnicos? Personal técnico del grupo 11, mi comandante jefe. Técnico. Un aplauso para los técnicos. Pues. ¿Qué, qué, ¿Hasta qué nivel de mantenimiento tenemos capacidad? Aquí tenemos nivel de mantenimiento de línea de vuelo y, y nivel intermedio. Ya el nivel de mantenimiento mayor se hace en el centro de mantenimiento aeronáutico de, de Oriente. ¿Qué le hicieron aquí a este avión? A este avión se le hizo la impresión rutinaria, eh, se recuperó una bomba de combustible que estaba en, en, presentando alguna falla y se está terminando de hacer. Eh, de está en, el, en la parte del, la, del tabaco del avión, o sea, ya esa se forma parte pilotos. integral, ¿cierto, comandante presidente? No, yo soy de los primeros pilotos formados aquí en Venezuela por pilotos instructores de Venezuela. En Sucoy tengo 400 horas. 35, ¿le has metido el ojo? lo he visto sí, sí, este, en ojo. las mismas dimensiones la posee una sola cabina y tiene otras prestaciones adicionales a las que tiene el Sukhoi 30 eh, mayor capacidad de armamento permítanme, permítanme el colado, este, que uno lo ve pasar por allá arriba esto pasa muy rápido uno casi no puede ni tocarlo, qué tocarlo ¿cuánto costó esto? no solo el costo eh, financiero no eh, la batalla por la independencia muchachos la independencia, nos estábamos quedando ya sin aviación, casi no tuviéramos aviones ya, si no hubiese sido por Vladimir Putin, Medvedev, y bueno... el. En esta parte de aquí abajo, mi comandante presidente, eh, sí, van instaladas unas vigas donde va el armamento. Este avión tiene 12 puntos duros. Aquí, aquí es que aquí. va el cohete, ¿no? Exacto, aquí van los misiles. Uh, los, misiles. los misiles. los misiles. Estos son misiles aire-aire. Aquí va uno, aquí va otro. Se ¿Y instalan las vigas. los misiles? Tenemos los de largo alcance hasta 80 kilómetros y los de corto y mediano alcance hasta 30 kilómetros. Aire-aire. Aire-aire. Y aire-tierra. Tenemos hasta 120 y 150 kilómetros que son Next. misiles aire-superficie estratégico. 150 kilómetros. Cierto, eso, eso nos da una capacidad que no teníamos anteriormente. Mire, ten, tenemos, el, este estamos en mantenimiento claro. y bueno, por, tenemos la invitación para aquel avión que está ya claro. configurado con, Vamos callar, pues. con misiles. Vamos, Como le decía anteriormente, eh, con la compra de este sistema de armas, gracias a la revolución, se adquirió una capacidad que no tenía el país, que es el combate fuera de alcance visual. Combate Ahí, fuera, fuera de, de alcance visual. Eso, a ver. Que yo como tanquista no, no entiendo eso. Teníamos en la en, en años pasados solamente la capacidad de combatir cuando teníamos la adquisición visual de un avión enemigo. Teníamos vista, que vista, verlo pues, vista, a la vista, vista, vista, vista del ojo humano. Ajá. Ahora ajá. tenemos capacidad de combatir fuera del alcance visual, fuera de las 10 millas. En estos momentos el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, realiza la inspección... Eh, subiéndose a bordo de unos 150 Sukhoi, eh... 30 MK2. Esta inspección que se realiza en cadena nacional a todo nuestro sistema de defensa. Hay que recordar que fueron adquiridos como parte del convenio con la Federación Rusa. Son un total de 24 aeronaves como esta que se encuentran en el territorio nacional. Eh, 12 de ellas se encuentran en esta base aeroespacial tomando en cuenta la importancia no solamente de la eh, base aérea que se encuentra ubicada en un punto estratégico en el centro del país ah. lo decía el propio <ríe> oye, presidente. allá está Cordero Lara Roger, tú eras piloto de Mirage tú no has volado estos aviones, Cordero ah Reyes, Reyes sí creo que voló un Sukhoi ha volado Sukhoi, Ajá, explícanos pues bueno, tenemos aquí el bastón de mando donde se comanda la maniobralidad del avión Ajá, Todo lo que es el, el comando del avión, ascenso, descenso, viraje Aquí en la mano izquierda tenemos los aceleradores Con esto controla usted la potencia necesaria para el desplazamiento Y regular la velocidad del avión en las diferentes ¿En cuántos metros despega el avión? Mínimo, ¿cuál es el mínimo espacio de despegue? Mínimo espacio de despegue tenemos 700 metros 700. Entre 500 y 700 metros Es un avión que depende de la configuración y el peso que lleve para el momento este, Regula la distancia de despegue en la pista pero las prestaciones que tiene de acuerdo a la diferente configuración que se le pueden dar puede variar con pistas más cortas okay, o ahora, más largas. ahora fíjate. Infante. Infante ¿no? eh, los pilotos, levanten la mano los pilotos. Están allá. Ah, piloto de piloto, bueno, de, está bien, de helicóptero, de piloto de helicóptero, está bien. Los, piloto? Piloto, los, pilotos, eh, Longa, los pilotos, nosotros los pilotos, nosotros los pilotos. Claro. Eh, ...a todos, pues a todos los técnicos... ...pilotos, personal de tierra... ...hay que... ...tenemos que cuidar al máximo estos aviones... ...mucho mantenimiento... ...mucho mantenimiento... ...mantenerlos... ...todos... ...en el más alto nivel operativo... ...nos corresponde a nosotros apoyar... ...para que eso... Eh, ...sea así... ...hace poco Elías aprobamos... ...fueron... ...Elías... ...hace poco aprobamos... Eh, ...120 millones de dólares... 120 millones de dólares para repuestos, para la logística, los trenes logísticos, capacitación, para el capacitación de los técnicos suficientes, ¿no? Pues estamos comenzando, este, este es otro proyecto nuevo, el proyecto Sukhoi, la nueva fuerza aérea, así como los helicópteros MI, y eh, bueno, en el ejército, los tanques T-72, todos los, los cañones de defensa antiaérea, los aviones K8 que son los chinos, pronto empiezan a llegar los aviones grandes, el Y8, que es similar, cuidado así si mejor al Hércules C-130, porque los chinos han desarrollado una gran tecnología, una grandes capacidades, así como los rusos, pues, ¿eh? gracias a la independencia nacional, bueno, mantenimiento, mucho entrenamiento, mucha disciplina, rigurosidad. ¿No? en los procedimientos ¿eh? y bueno, para mantener en alto nivel nuestra capacidad de defensa de nuestro espacio aéreo, nuestro espacio terrestre la patria, la soberanía nosotros no estamos aquí para agredir a nadie no para defendernos de cualquier agresión este es uno de los países bueno eh, sobre los cuales tiene el imperialismo sus ojos puestos sus ojos malintencionados ¿eh? ¿por qué? por nuestra gran riqueza empezando por el petróleo no es que ellos se les está acabando el petróleo Estados Unidos ya no tiene casi petróleo de sus reservas no tienen ahora, China tampoco tiene solo que China no es un imperio China es amiga y China nos, bueno, nos compra petróleo y estamos llegando ya casi a un millón de, de barriles diarios y las empresas chinas están aquí en la faz del Orinoco ahora los yanquis no, ellos quieren es que se les regale todo porque nos han robado durante mucho tiempo han robado a medio mundo ellos quieren ser dueños no, aquí somos los dueños nosotros bueno, comerciamos pues, en condiciones de igualdad pero en fin hay mucha gente poniéndole el ojo a Venezuela con mala intención en este mundo y además ustedes saben que hay grupos de venezolanos que no tienen la patria en el corazón ni en ninguna parte, y se arrastran y le hacen el juego a la codicia imperial, la burguesía criolla, la burguesía que odia a la Fuerza Armada, nos desprecia a nosotros, desprecia a nuestro pueblo, y trata de engañarlo además con discursitos y, y cancioncitas y dibujitos, eh, como alguien malévolo engaña a un niño, ¿sí? o a una persona inocente, pero ya nosotros no somos aquellos inocentes, no nos van a engañar. Independencia, y detrás de la independencia o más allá, el desarrollo y la soberanía. Bueno, creo que estamos terminando, Elías, ¿no? Rangel Silva, ¿algún comentario? Bueno, desde aquí mismo yo puedo dar la orden. Nos vamos. Yo despego detrás del avión que va a salir. A ver, hay un radio por allí. Van a despegar, me informan que van a despegar unos aviones, cinco aviones. Cinco aviones Sukhoi a hacer reconocimiento en, en las fronteras venezolanas y en buena parte del territorio. ¿En cuánto tiempo un avión Sukhoi le da la vuelta a Venezuela completico así? Por la frontera. Depende del régimen y la velocidad de crucero que optamos para Pero tratar de mantener el tiempo. en promedio. En promedio de cuatro horas. Cuatro horas, ¿eh? Cuatro horas damos la vuelta a Venezuela. O sea que a las seis de la tarde regresamos. Ajá, a ver, este es el radio. Por aquí nos comunicamos con formación Diablo, Diablo 11, Gerardo Díaz, comandante, Diablo 12, Mayor Ali Rubén, Diablo 21, Mayor Jesús Fernández y Teniente Coronel Virgilio Márquez, Diablo 22, Capitán José Bolívar, Diablo 23, Capitán Carlos Hernández y Mayor Lionel Lanz. Me están copiando la formación Diablo cambio. Independencia y patria socialista. Buenas tardes, mi comandante jefe. Le copiamos fuerte y claro. Muy bien, viviremos y venceremos. Bueno, les autorizo a iniciar el despegue, el encendido de los aviones y los cinco aviones que ustedes están comandando y tan pronto estén listos el despegue para el patrullaje patriótico. Adelante y que Dios me lo bendiga. Viviremos y venceremos. Un aplauso pido para el Grupo 11 y los Sukhoi y la Fuerza Aérea Bolivariana de Venezuela. Entendido, mi comandante jefe. Autorizado el encendido y despegue de la aeronaves Sukhoi 30. Muy bien, entonces nosotros descendemos y después nos vamos. Pero nos vamos en el Sukhoi. que estos cinco, estas cinco aeronaves Sukhoi 30 pertenecientes a la familia MK2 en estos momentos van a iniciar una operación de despegue en formación Diablo para que quienes nos escuchan hasta ahora a través de la cadena nacional de radio y televisión esta formación Diablo es, eh, para explicarlo, en B en forma de fe invertida con un avión a la punta y los otros cuatro haciendo la forma de B en el aire luego de que despeje esta formación eh, B, ambos uh, pilotos eh, el, específicamente el, el Diablo 11 y el Diablo 12 van a hacer un vuelo de reconocimiento hacia nuestra frontera sur para hacer una operación de resguardo y custodia de nuestro espacio aéreo, de nuestro espacio terrestre. En este Diablo 11 está comandado por el Teniente Coronel Gerardo Díaz y el Diablo 12 por el mayor Ali Rubén. Eh, eh, paralelo a esto, los otros dos, tres aviones van a partir en una formación de horquilla, también una especie de invertida, pero solamente eh, con tres aviones y van a estar realizando vuelos de reconocimiento alrededor de esta base aérea. Será una formación en cuña de tres aeronaves, el Diablo 21, 22 y 23 para realizar una misión de custodia y de supervisión aérea de todo este sector es importante destacarles que gracias al convenio establecido con la hermana república de Rusia con la federación rusa el gobierno de la república bolivariana de Venezuela ha logrado obtener estas aeronaves que son tecnología de punta y que el día de hoy funcionan acá en esta base aeroespacial para resguardar toda la región de los llanos centrales, una región muy importante porque tal y como lo explicaba el propio presidente de la República Bolivariana de Venezuela, eh, Hugo Chávez, eh, durante esta transmisión en cadena nacional, acá en el estado Guárico, estado de los llanos centrales, se está en estos momentos construyendo un área importante de, de desarrollo, recuerden que acá... Eh, por toda esta región va a atravesar el ferrocarril que va a unir a los estados Cogedes, Huarico y Anzuategui primero los tres aviones que están más cerca de la cabecera perdón, estos dos aviones y después los, los otros tres la cámara ponte aquí, ponte aquí la cámara aquí, aquí, aquí, aquí bueno, desde la base aeroespacial Manuel Río, cuando son las 2 y 20 minutos de la tarde, después de haber hecho esta inspección a esta nueva base, a este nuevo grupo aéreo de caza número 11, los Sukhoi, después de haber conversado, dándole un mensaje a nuestros hermanos de armas, haber recorrido las instalaciones, estamos listos ya para el despegue de los cinco aviones Sukhoi, Despido la cadena nacional. Esto es lo nuevo. Esta es la Venezuela nueva. El proceso de cambio revolucionario que va pariendo la patria nueva, la fuerza armada nueva, la aviación militar bolivariana nueva. Todo esto es lo nuevo. Nosotros somos lo nuevo. La patria nueva. La revolución nueva. La patria buena, independiente. La mayor suma de felicidad posible para todo este pueblo. Despido la cadena y continuamos nosotros viendo el despegue de los aviones. Muchas gracias.